Sí, el filet de merluza que es lo que más lleva a la gente, ese vale 1.690 el kilo. Y la melusa limpia, que es el pescadito entero y ya limpio, es 990. Bien, y más o menos precio de lo que es, lo que es marisco, por ejemplo, no sé, langostinos, calamar. Y los calamares, las aletas de calamar valen 790 y los tentáculos de calamar 890. Y después lo que tenés mejillones, 2.600, los mejillones pelados. Bien eh, ¿cuál es lo que, ¿Qué es lo que más está llevando ahora la gente? Teniendo en cuenta que ya nos falta mucho para la Semana Santa Sí, bueno, eh, llevan para, para hacer una paillita para guardar Y llevan filial de merluza, la mayoría de la gente ¿sí? Bien, eh, ¿más o menos eh, van a tener algún tipo de horario especial para lo que es Semana Santa? Y el horario es normal, el de, de 8 a, a 1 Y de 5 de la tarde a 9, puede ser 10, 11, a veces se extiende. Bien. Eh, cuanto, en cuanto a lo que es comparación de precios a lo que era el año pasado, eh, ¿ha habido alguna suba? Y el año pasado el filete de melduza valía 980, si mal no recuerdo. Y este año estaba en 1690. se sí, la inflación, más o menos está. Casi, casi, casi, casi el 100%. Claro. Casi, casi. Sí, sería 1800 el 100%, más o menos bien eh, y en cuanto a por ejemplo de que la gente quiera venir o sea tiene que venir al local lo puede hacer pedido cómo puede hacer para que semana santa en esta semana eh, vamos a hacer pedido ya la semana que viene es medio imposible va a tener que acercarse hasta el local porque no no no vamos a dar abasto pero así, bueno así que bueno los, espero, los esperan acá sí los estamos esperando bueno y la mercadería que se consume en semana santa llega desde el lunes ah, en sí. adelante así que todavía está en en la conceda hay tiempo